hola qué tal muy buenos días bueno el otro día hice brevez por nuestra propia cuenta con los lobos pero hoy ha tocado la brevez oficial hoy eh, me he venido a Huesca a hacer la brevez organizada por el cruz ciclista ostense de la olla de Huesca 200 kilómetros y bueno no sé estaremos unos 50 o algo así de momento nos han hecho salir en varios grupos mira el grupo el primer grupo 25, 30, no sé, igual estamos algo más de 50. Y por ahí detrás viene otro grupo. Maybe to I'm only The human after all. The Kilómetro 30 nos acercamos al primer punto de control lo Parece ser que vas a parar en una pastelería. Bueno, este pueblo es famoso por su castillo, que ha salido en varias películas, entre ellas el Reino de los Cielos, esta muy famosa. ¿Conocéis este lugar, mi señor? ¿Conocerlo? Al detalle. Luego también tengo buen recuerdo porque me pegó una chufa que casi me destrozó. Mira, mira, aquí la foto. ¿Quién estaba tirando? ¿Quién era? La... Que iba tan rápido Ese Don't ask my me Cuidado con el camión. Va, va, va. ¡Qué miedo! Sí, de que dice, de que uh. Bueno, seguimos con la breve. Kilómetro 70. Nos acabamos de cruzar con los de ciclos tubular, con los de cruz ciclista tubular. Ahora de Carmino a Grañén a toda leche por la carretera general. Uh -huh. I'm only human, I I'm only human, the me. So, the me. Kilómetro 100, medio camino. Acabamos de pasar por Tardienta, mucho llano. Aún nos quedan otros 30 kilómetros de llano. Y es la hora de comer. Hace 15 días me pararon a comer con vino, eh, comí ternasco, todo muy bueno, pero hoy, hoy barrita, hoy solo barrita. Esta gente son los machacas, no sabe lo que es la buena vida, joder. Al no, final no, no me da tiempo de sacarlo, esto nos es paran. para Habría quedado unas tomas chulas ¿eh? Bueno, a lo que iba Me llevo la mochila por el tema de, de entrenar Para el gigante Porque en la gigante la llevaré con litro y medio de agua Ya que acostumbrarse al peso Cause I'm only human, do what I can. I'm just a man, do what I can, don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Pues nada, pinchazo, ¿qué no vas a hacer. Adiós, adiós. Tenía que haber llevado tu velés. Bueno, pues nada, que he pillado un agujero y, y pinchado. ¡Ah! Oh, ¡Qué rachica! Había un agujero, no han avisado, me lo he comido, iba yo también un poco distraído y, y a tomar por saco. También es verdad que iba un poco bajo de aire. Ya desde cuando he salido me he notado y ah, al final no he hinchado. Si al final cuando pinchas es porque te lo, te lo buscas tú. Porque no estás atento a la carretera y porque no estás bien preparado. Lo bueno de una cosa de estas es que detrás de un grupo viene otro y luego otro. Y.. aquí me va a enganchar. ¿Qué pasa? Ya voy con vosotros, ya, que he pinchado, ya voy. Sí, no. Ah, sí. Bueno, esto ya lo tenemos hecho. Ahí al fondo se ve Huesca. Última subida del día, el alto Monflorite, que aquí el señor me ha llevado de culo. ¡Jo! ¿Cómo apretan los de Lucatel. ¡Hala! ¡Que ya estamos? No, sé, sí, ya está, ya. Bien, no, no. No, no, No, no, no. Eso lo dejamos ahí luego cuando la casa, dicen, ¿no? Sí, luego te lo mandan a la casa al, al tiempo te lo mandan. Vale. ¿Las 3 y media? Sí. No, el y cuarto, y cuarto. Entonces cuarto ponéis. 15, 15. Hay que una Ala. Terminada mi primera breve oficial. Ala. Y, y de aquí a, a la de a la París, ¿no? Hay que. Hay que hacer el 300 primero. Hay que hacer 300, 400. ¡Hala, hala, hala! ya te estás flipando. Para, para, que me parece que me plantó aquí. Entonces, esto se deja aquí. Sí, y te lo hago. Vale. Guay. Bueno, pues terminada la breve. La verdad que es un formato que me gusta. El rollo cicloturismo, ir a la marcha en grupetes, un grupo por adelante, un grupo por más atrás, que te puede esperar si pinchas o tienes algún pajarón. La verdad que me, me ha gustado, me ha gustado. Y oye, siete horas y poco que hemos estado en 200 kilómetros, hemos llevado una buena marcha, así que contento. A la semana que viene tengo un nutricionista Que me va a pesar, aquí Javier No sé si habré perdido o no Pero la verdad es que fuerte me encuentro Así que ya de cara a, a lo del objetivo del año Que es el gigante de piedra Pues me, creo que me encuentro bastante bien Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Yo lo he disfrutado mucho <risa> Y lo siento, no haber podido sacar el dron Pero es que esta gente iba a cuchillo Y no me, no me han dejado ni, ni hemos parado ni a comer, nada, una tapita Me he podido comer bueno, pues nada. ¡Hasta luego!